Yo fui de aquí a buscar la cena a la tía a la familia, a, a la mamá. Y cuando venía, me dejaron en el salcedo con José no del Orden. ¿Cuántas personas eran? Eran como 8 o 10, 4 y 5. ¿Con pistola en mano entonces? Sí, pero al menos no me... Pero la tenía en la mano. ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban encapuchados? encapuchados. ¿Qué le dijeron en ese momento a usted? No, nada, que, que tiene cartera, ¿qué? Todavía tiene celular, me metí en la mano, me sacaba el celular y la cartera. ¿Le llevaron el celular y la cartera entonces? Ahí está la licencia, cédula, carnet, todo eso. Yo soy el, el chupé de, de la fortaleza Vista el Valle. ¿Tenía dinero en efectivo usted en la tarjeta? 70 pesos. ¿Usted iba a que a bordo de una motocicleta o a pie? ¿Y el motor no se, lo, no se lo pidieron entonces? Gracias a Dios. ¡Wow! Porque yo estaba como nervioso, cosa de Dios. Y justamente ni iba Ellos a preguntar. preguntaron más, más que yo. Que, que ¿Y usted qué sintió en ese momento? No, impotencia es que no puedo, no puedo hacer nada. Le a Dios ahí que me ayudara. Tuvo que entregarle todo lo que tenía entonces. Sí. Era una víctima. Cuando uno no da una víctima, ¿eh? tiene que estar tranquilo porque después, si uno se pone bruto... Le dan golpe a uno y, y de todo. Bueno, ¿cómo el nombre suyo entonces? Nelson Rodríguez Tejado. ¿De dónde es usted, Nelson? Yo soy de Mahagual Arriba. Yo tengo un campo que pertenece aquí, a San Francisco, pero vivo aquí.